Okay, okay, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, por favor, toque, toque. No, ah, Uy, me la tapé. Uy, Watch, out, watch, out, watch, out, watch out. Eso, Hola. ¡Ah! ¡Yo no le hice nada! ¡Yo ni lo toqué! ¿Le sabes por qué empuja? ¡No, no, no! ¡Qué? ¡Uy, mándeme! ¡Mándeme! ¡Uy! ¡Yo ni lo toqué!